Ya están aquí los sobres de torneo en su veinteada edición. Acompáñanos a ver si es que se nos hace el milagrito de sacar una ulti. Y un box. Ya tenemos en nuestra mano estos sobres codiciados de torneo. Muchas gracias a los que me apoyaron para hacer este video posible. Y vamos a comenzar. Y pues bueno, vamos a ver súper rápido: chamanismo, masones. Y la banda siguió tocando. <risa> y vamos a ver auriculón morfotrónico. Otro detalle es que estos sobres pues están en español. Normalmente las ediciones en inglés solo se consiguen pues en Estados Unidos o pues de importación. Pero bueno, aquí en el segundo tenemos al gran maestro Ninja Hanzo, Ninjutsu Arte de la duplicación y la ficha de opción. Y pues bueno, vamos a ver, número 22 zombie stain, gran maestro ninja hanzo nuevamente. Y otro ficha opción, parece, parece eso, este, repetido. Y pues bueno, también otra característica es que la verdad es muy difícil, muy difícil sacar Ultimates. Por eso es que pues, se evalúan tan, tan bien con el pasar del tiempo. Entonces vamos, usamos otro zombie stain. Elefante mimesis y. ¡Wow! No puede ser, por fin. Por fin una ultimate. Casa del cielo As Rey. Perfecto. Y esta rareza se parece mucho a las de Collectors Rare, pero la verdad es que es muy, muy diferente. Y es la única manera en la que se puede obtener esta rareza. Entonces, pues vamos a ver pues tiene, tiene unos relieves bastante, bastante interesantes muy bueno la verdad es que nunca me había salido una de estas y como les comentaba es muy muy difícil que le salga una carta con estas rares y pues bueno yo creo que esta va a ir directo a la colección y a ver vamos a ver Pueblo Escondido el Jutsu Arte Zambistain y Jugador Artilugio Aquí este, vamos a recapitular, nos salió auriculón morfotrónico, vaya nombre. Ficha de opción 2, de hecho. Y jugador artilugio. Y pues por último nuestra casa del cielo as rey. Y pues bueno, ya para terminar vamos a seleccionar pues obviamente nuestra carta favorita. Y yo creo que pues perfila para ser una de las favoritas del año. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale en estos últimos productos y eso es todo por esta ocasión, si te gustó el video considera suscribirte y nos vemos en el próximo Yu-Gi-Oh! Box